estamos abordando súper rapidísimo más rápido de lo que uno esperaba abordar vamos a abordar 39c y vamos a subirnos un a Air India 777 Otra vez. Qué obsesividad. Otra vez. Voy a primero porque no sale en la cámara. Ya, hemos perdido la cuenta cuántas veces nos han chequeado. Chequeado, chequeado y chequeado y chequeado y check, check seguridad y check y check y check. Mucho check. Mucho check. Mucho security check. Mucho security check. Thank you. Okay. Good morning. Sir. Good morning. Street, you? Sí. Thank you. Estos son los business class Ahí nomás más para el gasto Dijo que nos podemos cambiar el asiento que queramos, ¿no? Cuando hicimos nuestro check-in, nos dijo el, el, este, el que nos hizo el check-in Que el vuelo iba muy vacío y que nos podemos cambiar el asiento que queramos yo quiero este ok a mí me dijo y lo tengo grabado estas son 7 7 7 7 300 de Air India y todo va muy bien los asientos se ven muy decentes ¿Para qué sirven las llantas? No se sabe ¿Cuál es el número? 39 39C es correcto 39C 39 Estos dos Hola. es la una y media de la mañana aquí en Nueva Delhi y pues ya estamos a punto de tomar nuestro avión que nos va a llevar a Chicago, ya no a Frankfurt porque se ha cancelado, como les comentamos, hay una huelga de Lufthansa, de sobrecargos, entonces ahorita pues ya nos vamos a ir pero en un Air India. Ahí está al lado de Toreja, Air India ahí dice. para que vean. Y bueno, este es el avión, que nos vamos a ir, nos dieron estos lugares acá son de dos, otra y otra persona ¿no? acá, uh -huh. otro asiento y en general los asientos están cómodos, eh, se reclinan, hacia atrás un poquito, después tenemos eh, la mesita, se desdoblan, el avión no se ve muy nuevo que digamos, está muy bueno pero bien, tenemos pantallas individuales, de programas eh, en inglés y en inglés Así que quiero que aquí casen. Aquí es este, un momento. Y ahorita, bueno, en pues, general, el sistema de entretenimiento está muy básico, muy normal. Y, y pues ya, tenemos a ver qué tal, el vuelo de 16 horas. Es el más largo que estamos haciendo. Hoy vamos a batir récord, un vuelo de 16 horas. Pero estamos muy tranquilos y despreocupados porque traemos almohadas, traemos cobijas, más almohadas, más almohadas y cobijas y muchos lugares para escoger. Y nos vamos a acostar ocupando tres asientos y vamos a hacer camitas. Sí. Y aquí, bueno, también te dan agua de bienvenida. Se agradece porque hace mucho calor. Bueno, sí. no hace mucho calor, pero. Saludos desde la estación, vamos a estarle reportando todo lo que sucede en estas dos horas. Bye. Son touch y sí, también ya tienen su, su control. tiene un control aquí. En ese control se le ve la edad al avión. Vamos a tener un vuelo prácticamente para nosotros. Estamos muy tranquilos porque vamos a poder escoger. ...no el lugar que queremos... ...los lugares que queramos... ...la Maris va a hacer su camita... ...y yo también me voy a hacer mi camita... ...en estos asientos... ...para tener este... ...gran vuelo... Aquí está la Maris... ...y aquí estoy yo... ...tenemos un vuelo... ...literal vacío... ...una avión de 300 personas... Nada más somos 20, 40 a lo mucho. Entonces es un Boeing 777-300ER. La razón por la que viene vacío es porque mañana es Diwali. Eh, Diwali es, es el festival de la luz, es el equivalente a la Navidad. Entonces. Eh, ...hoy nadie quiere salir de Nueva Delhi... ...todo el mundo se quiere quedar en Nueva Delhi... ...para festejar el Happy Diwali... ...y eso nos benefició nos nos a nosotros... ...después de que tuvimos un problema... ...con nuestro vuelo original... ...que era de Lufthansa... ...y este vuelo fue cancelado por una huelga... ...que hay a nivel mundial... ...entonces cancelaron el vuelo... Eh, ...y eso nos afectó... ...nosotros originalmente íbamos a, a volar... ...de Nueva Delhi a Frankfurt... De Frankfurt a Houston y Houston a México. Pero con esta cancelación que hubo, eh, nos tuvieron que reasignar a vuelos. Y resulta que nos vamos a ir en este avión a Chicago directo y de Chicago a México. Quiere decir que hacemos una conexión menos. Entonces desde ahí todo se empezó a poner muy bien. Y lo mejor fue esto. Que este es un vuelo vacío. Y se va a compensar porque es un vuelo de 16 horas. Va a ser nuestro vuelo más largo. Pero al un vuelo vacío, aquí nos podemos acostar y Mary se puede acostar allá. Entonces, en teoría, vamos a tener un vuelo muy, muy, muy tranquilo. Aunque sea de 16 horas y solo es una sola conexión. Pero estaremos reportando. Adiós. Eso nunca me había tocado. ¿Qué pasa? De echando de otro detalle que tiene para masaje en los pies ah, Se siente bien eh. Tampoco me había tocado en ningún otro viaje. Falta un poquito de aceite, pero no importa. Ya desde que llegas, está la agüita lista para hacer bebida. Los audífonos están muy chéveres. Ya vamos a despegar. El electrónico saturno En chargar el electrical power point, pero la calle es un plug. El toilet se ha toilet. se ha hecho en el toilet. El toilet se ha hecho en el toilet. El toilet el ya de de el wash en el de el Para aquí, brozán, frutita, una agüita y un cruzano con queso, y no sé si trae como un pollo o algo así, mostaza los cubiertos. En este vuelo este es el sistema de entretenimiento del Air India, tiene sus pantallas que son touch pero a mí eh, lo que me gusta a mí es que tengan estos controlcitos que la verdad es que son muy muy prácticos a mí me gustan bastante porque luego los touch eh, suelen fallar o ser un poco más lentos entonces al ser de control lo puedes mover mucho más rápido y lo controlas desde, desde acá con, con, con, tu, con tu mano vaya eh, está dividido en eh, películas televisión música juegos eh, un pequeño kiosquito para comprar eh, información eh, y canales en vivo después tiene aquí el regreso a home el mapa y las cámaras externas del avión de Las películas se dividen en inglés, en indie, regional e internacional. Entonces si escoges 12 selecciones en inglés, tienes las películas las más recientes, Hollywood, Short Films y Christmas Special. Eh, pues el catálogo no es muy extenso, está como muy básico. Estas son las más recientes. Y aquí vamos a ver qué tiene. Tiene la de Ant-Man. Infinity the Polar Bear Jurassic World, Max Me and Me and Air and no sé quién más Minions, Misión Imposible 5 creo que yo me quedé en la 3 Playing it Cool uh, y bueno eso es básicamente lo que tiene en cuanto a películas en inglés eh, ¿Qué otra cosa tiene interesante los mapas ya los tengo que ver los, los mapas interactivos que estaba diciendo ahí en eh, cuánto tiempo llegas la ruta que está siguiendo el vuelo y más o menos está está mostrando cómo, cómo va la trayectoria de tu vuelo Entonces, el, los tapas, mapas comunes otra cosa que a mí me llamó la atención es las cámaras las cámaras externas una de las cámaras solo está funcionando una horita y no se ve nada porque es de noche pero igual completamos el video después tenemos juegos a otra cosa que es este te sirve como control Control de juegos Tiene sus Sus, pan, sus pan, Aquí se ve Y tiene sus botones Y acá también tiene botones En la parte de arriba Como un control de videojuego Entonces esa es la ventaja que tiene Aquí juegos Que puedes Estar entreteniéndote De arcada De acción o de Puzzles cabezas vamos a ver de Arcada, tiene juegos ah, nada más tiene uno el de las frutitas free punch ok vamos a ver qué más hay por aquí eh, su tiendita línea y música pues básicamente es lo que tiene igual que otros sistemitas tiene su música tiene eh, tele en vivo y a grandes rasgos, esto es el sistema de entendimiento cumplidor, bastante cumplidor y a mí por controlcito ya, ya me gustó aunque el catálogo eh, no es tan extenso y el idioma solo está en hindi y en Inglés básicamente, no hay otro idioma más que esos dos entonces, si el pitch inglés no es lo tuyo pues igual le sufrirás pero bueno adiós Ya pasaron más de 6 horas, hemos dormido mucho tiempo, eh, hasta ahorita todo va muy bien, acaban de poner la luz ambiente como si estuviera amaneciendo, eh, en la parte de atrás eh, dejaron a disposición refresco, galletas, unos sandwichitos, eh, un snack frío. Hay también cafecito, hay una charolita, ahorita se las enseño, hay una charolita con, con, con patí, con pastillas este, para dolor de cabeza, mareo. Miren, ya cambió la invitación. Acaba de cambiar ahorita. Entonces nos están levantando, a lo mejor nos van a dar de comer. quien se hizo su camita ahí, ahí tengo un vecino que se durmió en sus tres sillones yo también agarré tres sillones la configuración de este 777 es de 3 3 3 asientos aquí es a donde vamos Despertando Ya miren ya terminó de amanecer Ese son levántense Ya nos despertaron Ya vamos casi A la mitad del vuelo, casi Falta un poco para la mitad del vuelo Pero ya, en, como en una hora llego porque que Estamos a mitad del vuelo Y ya, hasta ahorita vamos muy bien Yo he dormido como el 80% De todo el vuelo Ahí se ve la camita así. sí yo también ahí son mis almohadas Esta es mi cobijita Y yo también tengo mis tres asientos A mi disposición, si sí, ahí viene la comida Adiós Les voy a enseñar el estanque que dejaron A ver si todavía hay Todavía había estanque Aquí había unos panquecitos estos son los sándwiches, aquí había unas galletas, aquí hay jugos y refrescos y aquí hay pastillas para dolor de cabeza, azúcar, crema, café, agua caliente, no lo ubico, pero aquí está el agua caliente. Entonces aquí era como un pequeño snack. Y allá están ya repartiendo la comida. Que trajeron la segunda ronda de comida y para esta vez toca verdurita frutita más bien un rosán mantequilla de la niña picarona vegetales huevito y esto, quién sabe qué es. Ahí hay algo raro. Pan, mermelada. Aquí están los cubiertos. Y. Sal y pimienta. Y. agüita. Esa es la segunda ronda de comida. Adiós de la cena, preparan todo para dormir otra vez una película para arrollarnos y todo bien bastante decente. La reclamación de, de los asientos es muy buena. El estado del avión sí es muy, muy deplorable. Los asientos están muy viejitos. elevación, si no, si hubiéramos sufrido y bastante, porque los asientos sí, no están nada cómodos. Parecen unas obleas, delgaditos, delgaditos. y este es el baño de este 777 la verdad es que está muy castigado tiene lo básico, el tamaño está muy bien pero es algo descuidado. Welcome to Chicago Aunque sea de tránsito De tránsito nada más Pero ahí está Ya llegamos a nuestra Conexión en Chicago Pasamos migración Y sin novedad Sin novedad, de hecho bastante Amable el señor, nos hizo la plática Porque fuimos a la India ya le platicamos un poco como nuestras impresiones Y todo bien Y ahorita vamos a buscar nuestro vuelo de conexión Para la Ciudad de México Tenemos más o menos un par de horas aquí en este aeropuerto Vamos a buscar nuestra conexión Vamos a tomar el trencito Ya llegó nuestro trencito que nos va a llevar a las salidas Porque estábamos en las llegadas, ahora vamos a las salidas Vámonos una parte para acá Si llegamos, es aquí Confirmamos nuestra sala H16 Ah, sí, la cambiaron de la K A la H Estábamos en la K15 Y la cambiaron a la H16 Sus conexiones siempre hay que checar Con todo y que nuestro boleto Ya traíamos la sala Hay que chequear ya pasamos el Security checkpoint. Point. Tengo como 10, como 30 Taj Mahal chiquitos en los Taj Mahal. ¿no? Y ya sé cómo ¿no? no, yo traigo también. Ah, no, pero... Sí, o sea, cuando traigo una dije, no, no es cierto. No, por la... Resulta que traemos una... ¿Cómo se llaman? Pues es como un recuerdito. De eh, del Taj Mahal, Taj Mahal, pero de esas de bolita, de, bolita de agua con... De agua que... pues, pues no me imaginé. No me imaginé que a lo mejor tiene más de 100 mililitros de agua. Y hay que poner la parte de la maleta Pues bueno, le abrieron la maleta a la Maris Para checarle y revisarle eso Ok Estamos buscando nuestra sala Este es el aeropuerto de Chicago Y estamos haciendo nuestra conexión Este video solo va a ser de conexión en Chicago Porque ya no hay tiempo para hacer más Yo creo que ni para duty free pero bueno, hay mucho movimiento en el aeropuerto de Chicago Nosotros son las 5 de la tarde Por eso tiene hambre en la Maris Ok Y este es un área de comidas Del aeropuerto de Chicago Las conexiones en Todos los aeropuertos de Los Estados Unidos La verdad es que son muy sencillas Lo único que es como un poco engorroso, es el cerco de seguridad fuera de eso bueno, que tienes que caminar te pasan de un punto muy lejano a otro punto muy lejano ¿Está bien, sí. Vámonos, Se nos olvidó que aquí el large es large es como un litro y medio de, de bebida. Aquí todo es a lo large. Y sí, efectivamente. Nos hacen ir hasta la última sala. Ah, H16, México City. Saludos desde el aeropuerto de Chicago, el aeropuerto de Ya Estamos aquí después de casi, bueno, más de 24 horas de viaje. Y eso que nos mandaron directamente desde Nueva Delhi hasta acá. Y ahorita nada menos falta un vuelo, que es de Chicago a la Ciudad de México. Un sí. vuelo de, con el India muy muy bien, porque venía prácticamente vacío el avión pudimos descansar, comer y nos comimos todo lo que nos dieron hubo comidas que nos saltaron creo que es, es paradójico porque creo que es creo que es de los aviones más feos, viejitos y descuidados que nos ha tocado pero ha sido el mejor vuelo, porque venía vacío porque venía vacío, si hubiera venido lleno no no, no, no, de no, de yo yo estuviera bien. chillando ¿Sí? y, ¿y Ay, bueno, pues ya se está acabando los videos, que vienen muchos videos y eh, para todos los que quieran ir a India, porque también aquí la migración nos pregunta porque qué habíamos ido sí. a India. Se los vamos a poner en un video. Ya, el último avión de esta aventura. Y este es un 737-800. Dice Maris que está bonito A Maris le gustó, está bien Good morning. Good morning. Estamos en nuestro asiento, nos acaba de tocar algo que nunca nos había tocado, estamos en la fila 17, dos filas atrás de la salida de emergencia, y estamos en el ala prácticamente, sobre el ala, y esto es algo que nunca nos había pasado, está bloqueado, está bloqueado pero está perfecto para nosotros porque esa es la configuración que siempre pedimos. A Maris en pasillo y a mí la ventanilla. Entonces, y esta nos queda libre para poder desparramarnos a nuestras anchas. Y pero no sabemos, hay alguien haga un comentario de los aficionados a la aviación si ¿Sí sabe por qué la fila 17 dos filas atrás, hay varias así. Sí, hay varias así. Ajá, sí, tiene razón. Órale, órale, toda la sección, creo que es la sección del ala, la sección de las alas, a lo mejor para que no haya mucha gente en una emergencia o algo y puedan salir más rápido, puede ser, es lo que mi sentido común me acaba de dictaminar, pero bueno, este es un avión, 737 ahí está el cartón maris confirmemos el avión para nuestros amigos que les gusta la aeronáutica 737 a ver la versión si viene más adentro cuando no dice la versión es un 737 ok el vuelo es eh, sin comida 5000 pero puedes comprar aquí viene el menú uh -huh. esto es lo que hay hay desde cosas de 5 dólares creo que son unas papas 2 dólares por unos este pretzels con queso un plato de quesos un lunch un continental preparación 5 dólares un cuernito un chicken wrap chicken cup salad. eso es lo que hay, ah. hay ahí para comprar y atrás de la sí, sí. Ahí están las bebidas Este avión tiene aquí conector USB, conector de las, de las audífonos. Esto no sabemos bien para qué es. Parece un conector de super video y algo que vimos aquí abajo para conectar cualquier tipo de cargador. Entonces eso está muy práctico Porque ya sea con USB o con un cargador Puedes conectar una laptop O tu teléfono Este es el Baby Dreamliner El que Mari se apodó como el Baby Dreamliner Porque tiene el techo como el Dreamliner Tiene sus pantallas muy padres Y sus vestiduras sus asientos están bonitos El espacio de los asientos es limitado Pero pues es un vuelo no muy No muy largo Entonces puede ser aceptable, justito, diríamos. Este es el sistema de entretenimiento del Boeing 737-800 La verdad que está muy bien porque parece como un iPad Es como un iPad sota, bueno, como de 9 pulgadas más o menos Por ejemplo las películas son de, de Firulais Y en todo momento aquí ves los datos de tu vuelo La temperatura, en cuánto tiempo llegamos al destino la hora en el destino al que vamos La hora estimada para llegar Y la altitud Y si le doy ahí me manda directo a los mapas La verdad es que los mapas están muy padres Es como un iPad tal cual Da información información del vuelo te da la, la ubicación del avión puedes añadir puntos de un lugar a donde quieres ir en los puntos de interés de las ciudades de las que vamos sobrevolando y tiene diferentes vistas como la vista de la cabina y te ve cómo se ve la cabina se va dando ahí como cómo lo va viendo el piloto en la trayectoria el recorrido total como se ve del lado izquierdo Otra vista Esa es la trayectoria que hemos hecho Está bien interesante este juguete cíclicas, y bueno eso es lo más interesante que he visto del Sistemita, tiene también uh, por ejemplo una revista, revistas si las quieres ver revistas, si la revista, le das leer y te aparece la revista para que la vayas leyendo. Está bien, bien interesante. Después tenemos la comida que este vuelo no van a dar de comer. Lo único que van a dar son estas bebidas para que aquí ya puedas ver lo que te van a dar de la comida. Si fueran a dar eh, comida, aquí aparecería el menú. Solas. A grandes rasgos esto es el sistema de entretenimiento. Trae una tienda en línea por si quieres hacer compras. que okay, ahorita nada más están los audífonos. No hay nada más. No hay shopping en este vuelo. Y creo que eso es todo. En la pues está la música también la música mismo, las películas las películas, hay películas de paga todas son de paga, no hay, no hay que no sea gratis si quieres ver películas hay de paga escoges eh, títulos nuevos 8 dólares y títulos como Mi Villano Favorito este, Maureen Rouge Emisión uh, Imposible esas están en 6 dólares y hay un paquete de que puedes ver todas las teles y series incluyendo de HBO por 5 dólares Creo que ya, ahora sí es todo. La verdad es que está bien interesante. Se mueve muy bien, se navega muy bien. Y eso es lo que me gustó más. Aquí puedes ver información de la llegada, dónde vas a llegar, del aeropuerto y datos. Bueno, ese es de, de dónde salimos. No, no tiene, no tiene lo de México. El baño está chiquitititito Es de los más chiquitos que viste visto. en el Choway Es igual, tiene lo de todos Está en muy buen estado De hecho todo el avión Todo el avión está pues, como nuevo Adiós Pues ya hemos llegado. Estamos ya aquí en el aeropuerto de México donde comenzó la aventura y acabó la aventura. Después de 32 horas de aventura ya regresamos. Ya estamos aquí. Bueno, pues ya, ya llegamos a México, a la ciudad de México. Y bueno, después de dos vuelos, un vuelo muy largo y otro vuelo no tan largo, pero también nos esperamos un poco para acceder al avión en Chicago. Ya estamos aquí en Egipto. muy buen clima y muy contentos de regresar. Vamos a estar dos días en Delhi, después nos vamos a, a Udaipur. Udaipur. Es que me confundo porque hay Jaipur y e Udaipur. Entonces nos vamos a Udaipur en avión, en un vuelo, para que fuera más...